Que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Que regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Que regreses Teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme